di chorreando pensamientos, sí Modo super y invento un río di chorreando pensamientos, sí Que la vida es un lío Yo vi, yo vi, que la vida es un lío Yo vi, yo vi, que la vida es un lío Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi Dejo brillando el plato, reviento los aparatos El bueno desde hace un rato se nota el talento cuando es innato Desaparezco los guatos, cuídate de los ingratos Pasa lo que lo remato, destrozador de novatos Que no me checan los datos, pa' mí que estás inventando Los desvanezco en el acto, muerte y candela para los chivatos Tengo el espíritu intacto, vienen con el cambio exacto Quita los calos sin impacto, deporte de alto contacto Europa de la pura candela, donde le pego, donde le duela Que tengo un sueño en el mandela, prendo la llama, enciendo la vela Que va que vuela dejando estela, que si me paga se por De que no me pega ni la viruela, voy pisoteando a las sanguijuelas, Son de madera, pan el pa caldero, sale el humo de la quemadera Dejando marca por la vereda, pa' que mire lo que sea de veras Lo verdadero, la mera, mera fiera que devora las terneras Hasta el final, desde la primera, desde el comienzo hasta que me demora Talento no se compra, se vende. Lo que rimo se queda en tu mente. Miren balazo en la frente. Hablan por la espalda, nunca de frente. Suena original con un flow diferente. El tiempo no perdona, la muerte simplemente. Siente la vida, cambia el ambiente. Yo soy la pared que te ponga los dientes A ti no te sale, mejor no lo intentes, soy un bojano. Estoy volando la gente, <FBI> pensando para la calle, peligro en mi mente, no robar, no ca. lo no eserte.